Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister Continuamos hoy con la lección número 94 Soy tal como Dios me creó Hoy continuamos con la idea que nos brinda total salvación La afirmación que hace que toda forma de tentación sea impotente El pensamiento que silencia al ego y lo desarma por completo Eres Tal como Dios te creó, esta idea acaba todos los sonidos de este mundo, hace que sus vistas desaparezcan y borra para siempre todos los pensamientos que Él jamás haya tenido. Con esta idea se alcanza la salvación. Con esta idea se restaura la cordura. La verdadera luz es fortaleza, y la fortaleza es impecabilidad. Si sigues siendo tal como Dios te creó, tienes que ser fuerte, y la luz tiene que encontrarse en ti. Aquel que se aseguró de que fueses impecable, tiene que ser necesariamente la garantía de tu fortaleza y tu luz. Eres tal como Dios te creó. Las tinieblas no pueden ensombrecer la gloria del Hijo de Dios. Te encuentras en la luz, firme en la impecabilidad en la que fuiste creado y en la que permanecerás por toda la eternidad. Hoy volveremos a dedicar los primeros cinco minutos de cada hora a intentar sentir la verdad que se encuentra en ti. Comienza estos periodos de búsqueda con estas palabras. Di, soy tal como Dios me creó. Soy su hijo eternamente. Trata ahora de llegar hasta el Hijo de Dios en ti. Este es el ser que jamás pecó ni forjó una imagen para reemplazar a la realidad. Este es el ser que jamás abandonó su morada en el seno de Dios para irse a deambular por el mundo. Este es el ser que no conoce el miedo, ni puede concebir lo que es la pérdida, el sufrimiento o la muerte. Para alcanzar este objetivo no se requiere nada de ti, excepto que dejes a un lado todos los ídolos e imágenes de ti mismo Que vayas más allá de todos los atributos Tanto buenos como malos Que te hayas adjudicado a ti mismo Y que aguardes la verdad con callada expectación Dios mismo ha prometido Que la verdad le será revelada A todo aquel que la pida Tú la estás pidiendo ahora no puedes fracasar, porque Él no puede fracasar. Si no cumples con el requisito de practicar durante los primeros cinco minutos de cada hora, por lo menos recuerda decirte a ti mismo una vez por hora, Soy tal como Dios me creó. Soy su Hijo, eternamente. Repite hoy frecuentemente para tus adentros que eres tal como Dios te creó. Y asegúrate de responder a cualquier persona que parezca irritarte con estas palabras. Eres tal como Dios te creó. Eres su Hijo eternamente. Haz todo lo posible hoy por llevar a cabo los ejercicios que se deben hacer cada hora. Cada sesión de práctica será un paso gigantesco hacia tu liberación y un punto crucial en el proceso de aprender el sistema de pensamiento que este curso explica. Y nos dice David, Soy tal como Dios me creó. Soy libre de culpa. Soy invulnerable. Hoy hago que mi ser personal sea innecesario, al enseñar con mi mente todo lo que sé, todo lo que es verdad. Soy tal como Dios me creó. Nuestro Padre Celestial puede ser recordado solamente en la paz. Hoy recuerdo que el amor y la culpabilidad no pueden coexistir y que aceptar uno supone negar el otro. Hay una cosa que debe ser aprendida en última instancia, que la culpabilidad es siempre demente y que no tiene razón de ser. Cristo es la prueba de que el ego nunca fue y nunca podrá ser. Hoy me doy cuenta de que en la eternidad soy inocente. El pasado se ha ido, no puede tocarme. El viaje hacia Dios no es más que volver a despertar en donde siempre estás y a lo que por siempre eres, nos dice Jesús. Hoy acepto el amor que soy y que se extiende desde mí eternamente. Hoy acepto mi identidad en Dios como Espíritu. Jesús nos recuerda también, cuando hayas aceptado la expiación, te darás cuenta de que no hay culpabilidad alguna en el Hijo de Dios. Y solo cuando veas su inocencia, podrás entender su unicidad. Por amor, Él fue creado, y en el amor, Él mora. La bondad y la misericordia siempre le han seguido, porque siempre ha extendido el amor de su Padre. Habitaré en la mente de Dios por siempre y para siempre. Nos dice Jesús también en el texto, a medida que percibas a los santos compañeros que viajan a tu lado, te darás cuenta de que no hay tal viaje, sino tan solo un despertar. Hoy acepto este despertar, hoy acepto esta inocencia, acepto la inmortalidad. Abre la puerta que la expiación ofrece, solo hay una idea con la que practicamos hoy. Soy tal como Dios me creó. Soy su Hijo eternamente. Y mientras miremos a nuestros hermanos y hermanas hoy, para nuestros adentros silenciosamente, digámosles, eres tal como Dios te creó. Eres su Hijo eternamente. Soy tal como Dios me creó. Amén.